¿Cómo estás, Acuario? Me encanta sentirte cerca, saber que estás aquí y sobre todo saludarte con este amor apapachador que siento por todos ustedes. Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y bueno, estamos aquí el día de hoy. Entregándote tu guía del mes de enero 2020, esta nueva década, este nuevo año que se viene con todo para todos nosotros. Así que, Acuario, vámonos. Vámonos a ver qué tienen para ti los arcángeles. Voy a poner por acá nuestro angelito. Vamos a ver qué tienen para ti, Acuario, en este enero 2020. Tu guía general. Aquello que se requiere trabajar, sanar... Abrirte en sabiduría. Voy a poner un poco de luz. Abrirte en sabiduría. ¿Qué es el mensaje? Solicito permiso para conectar con la energía de Acuario para este mes de enero 2020. ¿Qué es lo que ellos requieren? Conocer, sanar para trascender y evolucionar hacia una nueva, nivel de conciencia, vamos a ver, tu primer carta, vamos a acomodarlas aquí, y en un momento las vamos a voltear, ok, la mayoría está saliendo... Así, entonces, me genera emoción porque como no las voy viendo, bueno, estoy igual que tú. A ver, ¿qué nos quieren decir? A través del oráculo de neuro Sabiduría. Muy bien, tienes visitas inesperadas. ¡Wow! Tienes la metamorfosis. Tienes el, eh, el abrazo triste. El vuelo. La intención. Ay. y la invocación mágica. A ver, mi acuario, ¿no te resistas? A ver, de pronto pareciera, ya tú me dirás, ponme en comentarios porque me encanta sentirte cerca y saber lo que estás experimentando. Ya tú me dirás si esto te resuena, ¿verdad? Pareciera que de pronto, como que en todo este movimiento energético, de cierre de año, de pronto hubo momentos de tensión y como si, como si hubieras preferido meterte a tu casita, cerrarle la puerta a todo el mundo y no salgo porque estoy enojado, enojada. Y de pronto le cerraste como esta puerta a, a, a esta convivencia, como a este conectar con la gente. Sin embargo, lo hiciste de forma desde el ego, como desde la separación, creyendo que existía algún ataque. Y eso te ha llevado de pronto a sentir que no hay una posible solución a ciertas situaciones de tu vida. Con esto te dicen que en este momento es muy importante que reconozcas, por un lado, cuál es la responsabilidad que te toca en esas situaciones, la reconozcas, la aceptes, te hagas responsable y sanes esas eh, posibles mmm, situaciones densas que se pudieron presentar a final de año para que puedas ver con claridad qué es lo que realmente está sucediendo. Esto te lo comentan porque también estás como... Mira... Esta nueva era, esta nueva década, nuevo año, requiere muchos cambios, cambios de pensamiento, de mentalidad, cambio en la forma en la que estás haciendo las cosas, como renovarte, ok, desde el sentido, desde el alma, una renovación espiritual, una renovación total, y me refiero a renovación espiritual, no a, una, no a la parte religiosa, sino más allá, más profundo, sea la religión en la que tú te muevas, en la que tú profeses, no importa, lo que te dicen aquí es llegar a tu interior, sanar o equilibrar esta parte espiritual te va a permitir comprender que los cambios son necesarios, son importantes y que jamás van a dejar de existir, de pronto te resistes a estos cambios como si asustara, como si no quisiera salirte de la zona cómoda. Y lo que ha sucedido es que al querer retenerte o mantener ciertas actitudes, hábitos, empleos, negocios, que ya de pronto sabes que no te están funcionando, lo que haces es bloquearte con toda la intención de no avanzar. Acuario, te dicen que es un muy buen momento este mes de enero para conectar con tu alma, para abrazarte y permitirte vivir tus emociones. De pronto, Acuario, eh, comienzas como a cumplirle a todo mundo, comienzas como a decir sí a todos queriendo decir no en realidad, por el miedo al rechazo, ¿ok? De pronto el ser humano le teme tanto al rechazo que termina autorrechazándose. A sí mismo. eso te ha estado sucediendo Acuario, posiblemente ya tú nos contarás en tus comentarios entonces te invitan a que en esta carta que te dice el abrazo triste te reconozcas en esta vulnerabilidad ser vulnerable es un acto de, de entrega, de humildad reconocerte como vulnerable quiere decir que eres una persona sensible y que quieres sentir y que quieres liberar y que quieres ser tú mismo en autenticidad ok de pronto la humanidad aprendió que ser vulnerable es ser débil no es todo lo contrario es permitirte entrar en esa oscuridad de tu alma de tu ser para llevar luz a ese espacio y entonces brilles en total plenitud eso es muy bonito permítete sentir, te invitan a permitirte sentir porque de pronto esta carta nos dice de pronto te nos rechazas Acuario, de pronto te anulas tus propias emociones y eso lo único que está haciendo es que en su momento puedas experimentar un poco de tensión, un poco de estancamiento y no va a ser responsabilidad de afuera sino responsabilidad tuya entonces te invitan en este momento a conectar con tus emociones para que puedas ver con claridad aquello que pudo haberse sentido tenso permítete el cambio permite que las cosas sucedan revisa cuál es tu intención estamos eh, a unas horas de haber empezado 2020 y de pronto tus posibles propósitos estaban como enfocados en otras cosas más allá de lo que realmente desea tu alma entonces es muy importante que te escuches Tienes la carta escuchar y solamente te invitan a eso. Escúchate a ti mismo, a ti misma, para que sobre eso actúes, para que sobre eso te muevas. Pide ayuda, está bien pedir ayuda, está bien reconocer que solo o sola no puedes. En realidad, la vida, la, en la verdad, siempre estás acompañado acompañada. Solo reconoce esas compañías, pide ayuda, acércate. Todo lo demás va a suceder, no estás solo, permite que te carguen, permite que te lleven, ¿ok? No en el sentido de que, pues, ya no hago nada y ustedes háganlo todo, cárguenme, no, no, no, permite que las personas te contengan hacia tu objetivo, hacia tu camino, ok, haz tu parte, toma tu responsabilidad, de pronto te nos vas como con las ganas de no hacerte responsable en la vida, y hoy te dicen que ante esta toma de responsabilidad de tu vida, lo que vas a hacer es tomar las riendas, caminar hacia tu vida, hacia tu verdad, hacia tu felicidad, hacia tu equilibrio, tienes el talismán cerrando esta primera parte, perdón, esta lectura, esta guía, Estamos cerrando con esta carta en donde tienes la fortaleza, te has sentido en certeza y te has dado cuenta que cuando estás en certeza de quién eres y de que sí o sí tú vales, has abierto muchas puertas. De pronto eso se te olvida y te nos vas al ego, te nos vas al drama, te nos enjaulas en, en estas creencias, en estos condicionamientos limitantes, entonces hoy te dicen... Déjate ayudar para que en esta responsabilidad de lo que te toca, comiences a brillar desde tu más alto potencial, desde tu poder interior. Puesto que eres una persona sumamente abundante, el castillo dorado lo tienes en, en esta parte, lo tienes boca arriba, y te dice la abundancia ya la tienes. Y abundancia no solo en dinero, tienes abundancia total. Solamente que ante estas situaciones densas de pronto también creíste que estabas perdiendo mentalmente cosas materiales, dinero, personas y eso te llevó a sentirte denso o densa. Entonces te dicen, no mi acuario, calma, tranquilo, tranquila, tienes todo y no se ha ido. ¿A dónde se va si está aquí en el planeta, en la universalidad, en todos lados? ¿A dónde crees que se va? Lo único que sucede es que no puedes verlo porque has preferido mantenerte en la mente errónea del ego, en la escasez, en la separación, en una creencia de, um, de ataque, y no existe, solamente recuérdalo, recuerda quién eres y recuerda dónde estás el día de hoy, y finalmente te regalan esta carta que te dice, ten paciencia, todos los cambios que se están gestando llevan su proceso, solamente ten paciencia, acabamos de iniciar el año, Tampoco te dicen que te esperes los 365 días del año con los brazos cruzados sin hacer nada. No, te dicen actúa. Sin embargo, ve paso a paso. ¿Ok? Muchas gracias por estar con nosotros, Acuario. Deseo que hayas encontrado aquí respuestas, mensajes, palabras que resuenen en tu alma porque la década de 2020 está buenísima. Deseo que así la estés viviendo. Gracias. Recuerda suscribirte al canal activar la campanita, darle like y también si tú deseas una guía personalizada, te invito a que nos escribas al correo gmail.com te lo voy a dejar aquí abajo, regístrate para que te enviemos en respuesta las opciones que hay para ti, para que juntos sanemos en nuestro camino al despertar espiritual. Tenemos varias opciones que seguro te van a encantar, así que no te lo pierdas. Abrimos agenda esta semana. Apúrate porque se nos llenan los espacios y eso quiere decir que ya somos más de 10.000 personas sanando alrededor del mundo. Y cuando una persona sana en automático, impacta a 10 a su alrededor. Imagínate la red de sanación que se está generando. Muchas gracias por estar aquí.